En, en otro evento de, de, de Legal Hackers, la verdad es que fue un gusto haber participado en, en el evento que organizaste el año pasado en Panamá y ahora eh, pues retomar esos temas eh, a pesar de las circunstancias y la locura que nos, que nos lleva ahora el COVID. Claro que sí, Álvaro, ha sido todo una locura y un gran reto, pero la vez ha sido un año lleno, lleno de muchos eh, retos, valga la redundancia, porque el sector de tecnologías ha visto y cada vez han surgido nuevas iniciativas, sobre todo de tipo tecnológico, que han ayudado, han ayudado a ...actar en la sociedad y están promoviendo cada vez la digitalización y demostrando de que podemos estar en cualquier parte del mundo trabajando, eh, estudiando o viajando y hacerlo todo a través de la tecnología sin dejar de mostrar calidad en el trabajo que realizamos a diario. Por eso es que me llama mucho la atención este y Creo que es un tema que puede servir muchísimo para aquellas eh, empresas de, tecnológico, de tipo tecnológico que está, actualmente están por lanzar algún producto o aquellas que estén por lanzar algún servicio o que estén ya, ya, ya lo hayan lanzado, sin embargo tengan ciertas dudas sobre cómo levantar capital, cómo hacer esa, esa etapa de la fin, del financiamiento y eso que hace que muchas startups no duren más de tres años porque eh, suceder de que se acaba el dinero muy rápidamente en no, una mala gestión de los ingresos, de los activos. Pero por eso es, esa es la razón de ser este panel en la, en la tarde de hoy y me gustaría que comenzáramos Álvaro sobre todo definir aquellos que nos están viendo, ¿qué es para ti una startup de, de, de tecnología, de tipo tecnológico? Se suele confundir muchísimo al mencionar startup, que puede ser una, que está por iniciar una empresa, un emprendimiento pequeño, y en qué momento esa startup deja de ser startups y comienza a ser una empresa de tecnología pura y dura. Súper, ¿no? Y creo que es valiosísimo el punto que mencionas, porque creo que... Eh, ahora que está tan de moda el emprendimiento, eh, eh, cualquier emprendimiento se confunde con, con un startup y, y la realidad es que tienen eh, elementos que, que los hacen muy distintos. Eh, y entonces es importantísimo empezar con esa diferenciación. La realidad es que eh, la palabra emprendimiento y, el, y, y la acción de emprender como tal a, aplica para startups y para empresas eh, eh, tradicionales o pequeños negocios. no. Eh, Tal vez esa es una de las características que puede tener un startup, pero no necesariamente cualquier emprendimiento va a generar un startup. Un startup realmente eh, lo que busca es un crecimiento exponencial o global a través de rondas de financiamiento para alcanzar eh, tamaños sumamente grandes en muy corto tiempo. ¿verdad? Recuerden que esto surgió en Silicon Valley eh, y las empresas que yo creo que, como puede ser un Uber, eh, como puede ser eh, un Airbnb, un Snapchat o eh, otras empresas que han ido surgiendo que han seguido este modelo son empresas eh, que si bien empezaron eh, muy recientemente han seguido el modelo de financiamiento eh, de rondas de financiamiento o, o muchos capitales para lograr replicar su modelo rápidamente, testearlo y, y una vez testeado en, en algún mercado, poder replicarlo rápidamente en otros mercados y así tener un crecimiento abismal. Eh, y, y definitivamente eso es lo que considero es un startup siguiendo el, el modelo de Silicon Valley. Hay otros emprendimientos, otras empresas eh, que se consideran emprendimientos, sí, pero que no se pueden considerar startups por el simple hecho que no cumplen eh, con esos fines o esos objetivos, ¿verdad? Yo puedo empezar una venta de, de dulces en, en la esquina o empezar eh, una firma de abogados o empezar una empresa de servicios o de ciertos productos y esos sí se pueden considerar emprendimientos, pero no van a cumplir con la categoría startups porque su objetivo primordial o su crecimiento no va a estar atado a ese financiamiento y a esa validación, testeo rápido y expansión, ¿verdad? que creo que son los, los elementos claves para, para poder llegar a ese, a, a ese startup o esa calificación como tal, distinto a un emprendimiento tradicional. Muchísimas gracias, Álvaro. Y ya para entrar un poco más, adentrarnos en la materia, que es el financiamiento de estas startups, ¿cuáles serían o cuáles son las principales formas de conseguir financiamiento de estas startups? Porque cualquiera puede pensar que lo más fácil es ir a una banca privada y solicitar, o no sé, participar en alguna ronda, pero ¿cuáles son? Además de estas dos que te he mencionado, existen muchas otras que pueden ser fuentes de financiamiento de las startups y nos gustaría muchísimo que las mencionara. Súper, sí. La, la verdad es que lo, las startups tienen un, eh, uno de sus, eh, uno de los challenges o, o retos más difíciles, ese financiamiento. Y, y la realidad de eso es porque efectivamente no tienen un, un récord crediticio, no tienen un historial eh, realmente de operación eh, con flujos comprobables, estados financieros, probablemente eh, están iniciando con una idea y va a ser bien difícil que los elementos o, o las fuentes de financiamiento tradicionales eh, estén dispuestos a financiar a un startup porque sería muy riesgoso para ellos. Entonces, típicamente la forma en que se han financiado eh, los startups ha sido a través de fondos de capital de riesgo eh, y, y VC funds, ¿verdad? El, el capital de riesgo eh, es una persona que, que conoce perfectamente el riesgo y muchas veces son los mismos emprendedores anteriores que han tenido éxito, que empiezan estos fondos o por el contrario los que invierten como inversionistas ángel eh, o dan ese capital semilla para que puedan empezar. Entonces realmente va a depender de la etapa en que se encuentre el startup, pero típicamente eh, en esos primeros acercamientos, ese capital semilla proviene eh, de lo que dicen típicamente eh, friends, family and fools, ¿verdad? que son eh, los amigos cercanos y, y los familiares o, o, o personas que, locos que, que realmente confían en esa idea o creen en ese emprendedor y en esa idea para darle ese primer empujón o estartazo. Eh, y entonces típicamente de ahí, de los mismos socios, surge eh, eh, el capital semilla para empezar el, el startup y posteriormente, según vaya madurando, testeando la idea, van a tener acceso seguramente a otros fuentes de inversionistas, ¿verdad? que pueden ser en una serie, eh, en, un, en un seed round o pre-seed round, probablemente eh, pueden lograr financiamiento a través de eh, fondos de capital de riesgo que, que participen a través de incubadoras o aceleradoras, donde estos programas les van a permitir no solo tener... Eh, o, pues educar y capacitar hacia cómo tienen que organizar su empresa para poder aplicar a ciertos grants o ciertas inversiones mínimas que pueden tener. Y según se va desarrollando, pueden llegar ya hasta eh, family offices o inversionistas eh, independientes que han sido emprendedores anteriores o fondos ya institucionales como podrían ser eh, programas tipo Y Combinator, 500 Startups, eh, Softbank y otros programas ya más institucionalizados que, que piden eh, requisitos mínimos del startup que ha cumplido para poder eh, apoyarlos en, en esa parte eh, con asesorías y además con capital. ¿verdad? Y a las grandes que vemos, pues hemos visto creo que todos en las noticias eh, ya los grandes financiamientos eh, que hacen los fondos institucionales y, y ya grandes a nivel mundial para estas empresas. Entonces, eh, te diría que va a depender mucho del, de la etapa en que se encuentra el startup, eh, pero según esa etapa hay distintas personas a quienes pueden acudir para obtener ese financiamiento inicial eh, y poder eh, continuar con esa idea, ¿verdad? Claro, me gusta muchísimo esa de Friends Unfold, que eso de amigos, eh, familiares cercanos o algún tonto que te compre la idea, porque siempre suele ser así. Y, por ejemplo, en Panamá es muy común de que a través de una entidad del Estado, muchas startups reciban capital semilla en estado inicial y posteriormente en estado de escalamiento. El tema de la banca privada es muy, un poco más complicada por el tema que has mencionado, de que no tener referencias bancarias no es cualquiera que le quiere dar. Y ángeles inversores o, invers o un venture capital existe, pero no sabemos. A lo mejor eh, participar en una ronda, una, una startup al año y capital riesgo. Creo que eso es un tema que al menos en nuestros países en Centroamérica es bastante eh, complicado, ya se lleva a otros niveles. También tenemos eh, startups locales que han participado en el iCombinero y que son casos de éxito. O sea que creo que están utilizando muchas fuentes los los, las, los emprendedores de tipo tecnológico, las startups para para poder promover y llevar en crecimiento. Y luego, no sé, Álvaro, si tú sepas y conozcas de este modelo de startup, que eran las startups las startup de tipo camello. Y si supieras de estas startups, si nos pudieras mencionar un poco sobre... Estas específicamente, no he escuchado el camello, pero yo sé que tú también tienes mucha experiencia en esto. Si, si Se, los puedes combinar, yo solo quiero agregar a que, que ese punto que, que dijiste de... de de los fondos institucionales cada vez es más común incluso eh, ahora que mencionas recuerdo que el, la municipalidad de Guatemala como tal empezó un centro de emprendimiento y han empezado a recibir fondos de bancos multilaterales y demás así que ese puede ser otro camino eh, institucional eh, a seguir porque también hay muchos fondos que ya se han alocado a través de ministerios o de municipalidades para poder fomentar el emprendimiento, que es una, una buena manera de, de, de crecer la economía y demás. Así que creo que ese punto es súper valioso. Pero cuéntanos también de, de estas startups, Camello. No, y sin duda alguna, las MIPIMES son eh, el motor de las economías de nuestros países. O sea, sin duda alguna, si ves el porcentaje de empresas multinacionales, pe micro, pequeñas o medianas empresas, en su conjunto, las MIPIMES son en su mayoría. Había estado leyendo un poco sobre las instalaciones de tipo cameño el año pasado y son las que en tiempos de crisis, como los que estamos viviendo actualmente del COVID, en los cuales muchas personas creen que no hay ingresos o no hay fuentes de financiamiento para subsistir sus emprendimientos, suelen reducir los costes al mínimo y suelen ser como un cabello en el desierto. Es decir, el camello en el desierto resiste con muy poca agua, entonces ellos bajan todos. Si tenían proveedores, buscan el proveedor más económico. Si sí, a lo mejor utilizaban un eh, una oficina, se mudaban a un coworking, o sea, todos los costes lo más bajos posible para poder resistir en el tiempo. Y aparecer parecer, según este estudio, esas startups habían sobrevivido más los tres años, que son cosas que no pasan con las típicas, que sí suelen tener como muchos más gastos y que no miden eh, lo que están gastando. Entonces, esto es súper importante. Pero creo que el tipo de startup que existan, y la forma de conseguir financiamiento eh, o las fuentes, diferentes fuentes de financiamiento no es lo único importante. Aquí también hay que tener muchos skills y también hay que saber la forma de poder, cómo saber y cómo conseguir acceso a estas fuentes de financiamiento. O sea, ¿cuáles serían para ti? llegan a veces en algunas ocasiones o no te va a llegar la Secretaría del Estado a decir, oye, tengo un capital semilla para ti tienes que aplicar a él, o sea, no hay que tener una serie de skills e insumos, herramientas que tienes que implementar para poder conseguir esos fondos, y cuáles son los principales consejos que tú das a todas aquellas personas que están actualmente en búsqueda de fuentes de financiamiento para que puedan conseguirlo y subsistir como esas startups camello, o mejor con un camello en el desierto Súper. Bueno, me atrevería a, a decir tres, tres cosas. Te diría, la, la primera que ha ido, yo lo he visto evolucionar bastante, es que el, el, la idea o el, o el business plan inicial que han iniciado ya, ya no basta con, con solo tener la idea y, y qué se va a hacer. Ahora los, los inversionistas, eh, por la misma experiencia que ellos han adquirido, te requieren que, que esa idea o ese business plan ya haya tenido tracción, que ya lo hayas testeado y que ya tenga de alguna manera comprobado que tu idea o, eh, lo que, o el modelo de negocio que tú buscas implementar funciona, ¿verdad? Entonces, es definitivamente poder seguir esas actividades de testeo eh, y lograr demostrar con información, data y pruebas eh, y ejemplos que, que sí están logrando cumplir y que el problema que buscan resolver realmente existe y que tienen la receta para resolverlo. Te diría que eso es algo que he visto que cada vez son más exigentes los inversionistas eh, y requieren mucho más del, del, del fundador o del startup, eh, cuando antes eh, probablemente con, con menor verificación podías igual obtener financiamiento. Entonces, eh, mientras más aterrizado esté ya eh, tu modelo de negocio, tu business plan y logres demostrar con, eh, con ese testeo que ya vas avanzado vas a estar en una mucho mejor posición que alguien que presenta solo una idea y proyecciones eh, sin hechos reales o, o data. ¿verdad? El otro tema es tener muy claro el tipo de inversionista que estás buscando. Eh, entender a quién o en, según la etapa en la que te encuentras, a quién vas a ir a hablar eh, y qué tipo de inversionistas buscas. No solo, por, eh, no solo por la cantidad de dinero que vas a pedir eh, y que requieres, sino por el valor que ellos te traen a ti como empresa. Es decir, estás buscando Smart Money, que donde no solo te puedan emitir un cheque para poder empezar a financiar eh, el startup, sino que además te agreguen contactos, te agreguen valores en asesoría, en guía y ese mentorship que muchas veces el emprendedor necesita para poder pelotear ideas y guiarlo en el camino correcto y hacer esa curva de aprendizaje eh, lo más fácil posible, ¿verdad? Que pueda pivotear de los errores que se cometen de la manera más rápida posible, porque ninguno nace sabiendo, o, o, o el startup, ninguno que yo haya visto, eh, nace sabiendo exactamente cómo lo va a hacer y cumplirlo a la perfección. Entonces, eh, eso, eso, tener bien claro a qué inversionistas y qué valor agregan esos inversionistas va a ser sumamente importante. Y por último, el tipo de financiamiento que están buscando, ¿verdad? Si es... Eh, deuda, deuda convertible o participación directa en la empresa o eh, que no necesariamente tiene que haber siempre dinero, pueden buscar socios, ¿verdad? Y a través de esos socios eh, poder tener ese valor agregado o hacer la conexión que les hace falta para solucionar el problema y construir ese modelo de negocio. Entonces, eh, te diría que esas tres cosas son las que yo he visto que pueden ser lo más importante para lograr eh, obtener ese financiamiento o, o encontrar en los lugares donde, donde hace sentido para ese startup en específico, ¿verdad? Y, y de nuevo, regreso ahí a las incubadoras, a las aceleradoras. Eh, por eso existen estas, ¿verdad? Muchos programas como este de y community que tú mencionabas, eh, surge para poder llevar a estos startups al nivel que necesitan antes de salir a buscar ese financiamiento. Entonces... Eh, Bajo esas tres premisas y atendiendo esas recomendaciones eh, que tengas eh, de estos programas que son pues, públicos en línea eh, y, y hay mucha ya bibliografía en, en, en el Internet sobre esto, eh, creo que es antes de llegar a eso, llegar preparados. Bueno. Súper valiosos los tips y sobre todo súper valiosos los puntos a tomar en cuenta si eres una startup o una emprendedor de tipo tecnológico, que estás en busca de fuentes de financiamiento, no deje de aplicar estos tips que te estamos dando en este panel el día de hoy. Muchas gracias, Álvaro. Y quisiera también, antes de entrar en una conclusión o la finalidad, o la el final del panel, decirles a todos que estamos disponibles para cualquier tipo de pregunta. Pueden hacer las preguntas a través de... El, la casilla de preguntas y respuestas y e iremos ahí contestando cualquier duda o sugerencia, si no de todos modos al final podemos decir las, las redes o el correo electrónico por si quieren más información y tanto Álvaro como mi persona podemos profundizarla. Álvaro yo sé que todo esto que has mencionado es súper importante, pero si tú fueras un emprendedor de tipo tecnológico en estos momentos y estuvieras bu en busca de fuentes de financiamiento, ¿qué harías además de eh, analizar el entorno o analizar la estructura de tu empresa, el tema de la sociedad, el plan de negocio, qué tipo de inversor quiere y qué tipo de financiamiento. Es súper importante lo que has dicho del tema de que no todo es dinero y que también es muy importante aportar otros otros otras expertices u otros backgrounds a, a tu organización. Y yo sé que las personas creerán que el socio capitalista, es mucho más importante, pero para mí un socio intelectual es, es mucho más importante porque tener una persona que tenga un skill totalmente distinto al tuyo y un background que complementa la operación de la startup es fundamental y creo que estamos subestimando a este socio intelectual y que sobrevaloramos el dinero es, por supuesto que sin dinero no vas a poder hacer muchas de las cosas dentro de la organización pero tú en tu experiencia asesorando a muchas startups, que Tú, además de esto les recomendarías. Yo por lo, por lo personal siempre recomiendo a las personas en con, eh, mantenerse al tanto de todo este tipo de eventos a nivel de tecnología y startup, hacer mucho networking, porque a lo mejor un día sin buscar fuentes te puedes conseguir con alguien que te proponga eh, ser tu socio o que te proponga darte cierta capital para el emprendimiento. O sea, no, manten, no quedarnos quietos esperando que llegue, sino... Estar siempre en constante movimiento, como dice un dicho por ahí, que para llegar a la meta hay que seguir pedaleando y pedaleando, esa sería mi recomendación. Pero para ti, ¿cuál sería la recomendación? Y les invito a todos que hagan sus preguntas a Álvaro antes de que se acabe este panel que está ya prontito por acabar. Y a, y a Lía también. La verdad es que Lía ha tenido muchísima experiencia en esto y por eso li, li, lidera el panel. Pero eh, yo creo que lo que tú dices es, es totalmente cierto. El networking es imprescindible y, y seguir buscando esas oportunidades es lo que hace que muchos eh, fundadores sean exitosos. verdad no, no, El no quedarse quieto, decimos nosotros, eh, pero sí es un skill valiosísimo. En adición a eso... Yo te diría que, que, que la perseverancia eh, es, es prácticamente, te diría, una cualidad eh, que tiene que tener el, la persona que, que va a estar metido en esto. Yo te diría que algunos de los clientes en los que he tenido la oportunidad de asesorar, eh, una vez logran hacer el éxito eh, de su empresa y fueron exitosos, voltean a ver y me dicen, si yo hubiera sabido lo que esto implicaba y todo lo que tuve que hacer para llegar hasta acá, te prometo que probablemente no lo vuelvo a hacer y eso es porque uno, nos, uno se entera de las, de las noticias eh, y de los casos de éxito eh, pues ya cuando sucedieron, pero realmente no, no se ve todo el, todo el sacrificio y, y todo el empeño que tuvieron que hacer para llegar ahí. Entonces te diría que perseverancia, no dejar eh, ninguno de los temas eh, a un lado, cualquier oportunidad es buena pero también enfocarse en aquello que es lo que va a hacer eh, que tu startup entonces que tu startup salga adelante así que eh, mucho enfoque perseverancia eh, y seguir verdad porque he visto también otros casos donde han tenido que pivotear tres cuatro cinco veces hasta llegar a donde finalmente lo logran y en esos como tú decías era un camello que se iba quedando ya sin agua o sin gasolina eh, en cada uno de esos pero cada vez que de, de encontrar esa oportunidad, eh, pues lo fueron mutando eh, y finalmente logran a, a, a un final feliz. Pero eh, eso te diría, ¿verdad? No, no, o sea, más que el, el, el networking y todas las oportunidades que vas a buscar son importantísimas, pero skills del emprendedor es, pues es estar dispuestos a mucho sacrificio, perseverancia, eh, y enfocados en, en el objetivo final que pueda ser ya sea ese éxito de la empresa eh, o que eso les sirva de plataforma para llegar a otra empresa, a otro startup en el que eh, se pueden apalancar de lo mismo que ya construyeron o llegar. No, no todos eh, lo logran a la primera. He visto muchos emprendedores que, que probablemente fracasaron dos, tres veces y finalmente en otra empresa logran... Eh, crecer o alinearse en, eh, y construir sobre lo que habían hecho, ¿verdad? Pero eh, te diría que esas pueden ser eh, skills o, o, o lecciones aprendidas un poco de, de lo que hemos visto. Claro, y por supuesto que además de ser abogados y dar consejos de tipo legal, también tenemos que dar consejos de tipo personal y lo que en la práctica no hemos encontrado, creo que son además, tal vez hasta mucho más importantes que... Que, que los consejos legales sin desmeritar nuestra profesión y lo que hacemos, porque es lo que hacen que tu profesión, lo que es cómo ejerces la abogacía, humanice a ese cliente y lo deje de ver como un simple número, alguien que te paga, sino como alguien que realmente acompañas en el proceso para conseguir su fin deseado por ellos, que es sobresalir, triunfar en ese mundo, en ese sector en el que se están desenvolviendo. Veo que no hay preguntas y supongo que no hay preguntas porque has, hemos sido demasiado explícitos y ha sido un panel muy claro. Álvaro, así que confío en que nos manden las preguntas después. Mientras tanto, yo creo que podría ser bueno que dejaras tu cuenta de Twitter para que te, si te quieren seguir en las redes y tu correo y lo menciones. Y yo también dejaré el mío para que, nos puedan, para que nos puedan seguir y estar en contacto con la comunidad de Legal Hackers, tanto de Guatemala como de Panamá. Gracias, Lía. Súper. Aquí dejamos lo, los datos y... Y empezamos a hacer la, la transición para el siguiente panel, que hace se aproxima. Muchas gracias y estamos muy contentos de estar participando con ustedes, así que ya saben, sigan la transmisión del de Legal Hackers Latam Summit, tercera edición 2021 y pueden seguir, por ejemplo, los, las cuentas de Twitter de Legal Hackers Guatemala que es GT Legal Hackers o de Legal Hackers Panamá que es Legal Hackers ETY y pueden seguir mi cuenta que es Lía P. Hernández Pérez en Twitter o Lía Abogada Digital en Instagram. Publicidad para mí. Álvaro, si quieres decir tus redes también. Gracias. Eh, por favor, por eh. Legal Hackers GT, para efectos de Legal Hackers Guatemala, el capítulo. Eh, la verdad es que Mauricio hace un gran trabajo como coorganizador. También está Jorge Jiménez. Eh, y, y pues nada, gracias de nuevo por la organización, Mauricio, y, y a todos por, por estar presentes. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su atención. Y dejamos con el próximo panel de esta tercera edición del Legal Hacker Latinzone. Muchas gracias. Hasta luego. Oh, <music>